En este caso los 6 casos detectados son de un tipo raro y grave de coágulo sanguíneo en personas después de recibir la vacuna Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día Donde lo que la gente rumora con un chisme, aquí siempre lo contamos como primicia antes de iniciar con nuestras noticias, no se les olvide como siempre, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que estén al día de todas nuestras noticias y también compartir este canal con todos sus amigos y familiares en redes sociales. Ahora sí, arranquemos. Duro un golpe para los intereses de Nicolás y su idea socialista luego de que partieran en Ecuador y por eso el nuevo mandatario Guillermo Lazo anunció que hará una amplia regulación de la migración venezolana hacia su país. El nuevo presidente de Ecuador dijo que el drama es equiparable al de nuestros compatriotas que abandonaron el país en distintos momentos de la historia, por lo que insistió en una dosis de coherencia al abordar el tema. Guillermo Lazo, el nuevo presidente electo de Ecuador, anunció este lunes su intención de llevar a cabo la regulación más amplia de la migración venezolana a su país, donde fue muy claro en decir que hay que ser coherente a la hora de pedir un trato igual para los ecuatorianos en el extranjero. De cualquier manera, mírese como se mire, las políticas migratorias tienen doble vía. Defender a los ecuatorianos en países como Estados Unidos, en Europa, España, Italia, pero a la vez también actuar humanitariamente con los venezolanos que han llegado a Ecuador. Así fueron las palabras puntuales de Guillermo Lazo en su encuentro por medios extranjeros tras su victoria del domingo ante el correísta Andrés Araújo. También dijo que promoverá desde su gobierno la regularización más amplia de aquellos venezolanos que están en Ecuador, que hasta el día de hoy son unos 400.000 de los más de 1.7 millones que han pasado por el país andino desde 2016, la gran mayoría aún así sin estatus regularizado. Recordemos que en algunos casos han aflorado todo tipo de problemas de racismo debido a su condición y la falta de trabajo en momentos de crisis. En este caso, según Lazo, la migración venezolana es equiparable a la de los ecuatorianos que abandonaron el país en distintos momentos de la eh, turbulenta historia económica, política y social de Ecuador, por lo que insistió en una dosis de coherencia a la el tema. Esto no se trata de sacar pecho para rechazar a nuestros hermanos venezolanos, no podemos ser tan incoherentes de pedir buen trato para los ecuatorianos que viven en el exterior y maltratar a los extranjeros que viven en el Ecuador. Tenemos que ser consecuentes. Esto es doble vía y en el caso de venezolanos trabajaremos de cerca con las Naciones Unidas. Apuntó a la LAC un encuentro internacional en junio en el que hará sus planteamientos en el caso de los ecuatorianos declaró que su primera acción de gobierno será promover la economía, la inversión y generar empleo para que los ecuatorianos no emigren, se queden en Ecuador y consigan alcanzar los sueños. Aquí. Ahora su postura con respecto a Venezuela respondió sin titubeos, Nicolás no Guaidó sí. De la misma manera se refirió también a la que será su política hacia el gobierno dictatorial de Nicolás una represión de la que Ecuador estuvo muy cerca durante la presidencia de Rafael Correa, 2007-2017, pero del que se alejó durante la administración de Lenín Moreno. Desafortunadamente, en los últimos años Venezuela no vive en una democracia, en una realidad que más de 50 países desconocen el gobierno de Nicolás y reconocen a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela. Pero más allá de lo que se ha hecho y de las declaraciones, Debemos llegar a una práctica real de quien gobierne Venezuela, tenga realmente el poder y ahí hay un tema pendiente. También fue claro a su investidura, de, no invitaría a Nicolás sino a Juan Guaidó y que con ello responde a todas las preguntas sobre su posicionamiento. La pregunta es, ¿será que Guaidó sí es la gran solución? ¿Qué es? Pasando a segunda noticia. Tras seis casos de trombosis en Estados Unidos, la PDA recomendó suspender temporalmente la vacunación con la fórmula de Johnson Johnson contra el contagio de la pandemia. El comunicado viene de parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades del país norteamericano que pidieron investigar los incidentes registrados entre los casi 7 millones de dosis aplicadas. Por el momento el gobierno americano pausará la vacunación con la fórmula de Johnson Johnson contra la pandemia por recomendación de la FDA. Luego de que se registren en este caso los seis casos de trombosis entre los 6.8 millones de dosis aplicadas en el país. Este miércoles los reguladores sanitarios se reunirán para analizar los datos. Hasta que este proceso se complete, recomendamos esta pausa. Estas prevenciones son importantes para asegurar que la comunidad de proveedores de atención médica sea consciente del potencial de estos eventos adversos y pueda planificar debido al tratamiento único requerido con este tipo de coágulos de sangre. Lo indicó exactamente la PDA en un comunicado. En este caso, los seis casos detectados son de un tipo raro y grave de coágulo sanguíneo en personas después de recibir la vacuna, que hasta ahora son extremadamente inusuales. Ahora, los canales de distribución federales, incluyendo los centros de vacunación masiva, dejarán de usar temporalmente el fármaco. Se trata de una medida de precaución para confirmar si hay o no un vínculo entre la fórmula y los casos de trombosis. Todos los casos detectados son de pacientes mujeres de entre 18 y 48 años y los síntomas se registraron entre 6 y 13 días después de la vacunación. Una de las pacientes murió de Nebraska y otra está hospitalizada en condición crítica. Según los expertos, indicaron que esto se hace de manera preventiva y que las personas que recibieron la vacuna de Johnson Johnson en las últimas tres semanas. Deben contactar a sus médicos si presentan alguno de los siguientes síntomas. Dolores de cabeza, abdominal en las piernas o dificultad para respirar. No debemos especular, recordemos que Europa ha registrado situaciones similares de trombosis con la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Hasta ahora los investigadores no descartan una relación con la vacuna. Días atrás, la Agencia Europea de Medicamentos dijo que ya estaba investigando si había relación entre la vacuna de Johnson Johnson con la formación de coágulos, días antes de que comience a aplicarse en el viejo continente. Se tenía preparado, según la farmacéutica Janssen, que parte del conglomerado Johnson Johnson iba a comenzar este lunes las entregas a todos los países de la Unión Europea de su vacuna. De acuerdo a lo estipulado, esperamos distribuir 55 millones de dosis a los 27 miembros del bloque entre abril y junio, así lo confirmó la Comisión Europea. Pero debido a lo sucedido anunciaron que retrasará el reparto. Hemos estado revisando estos casos con las autoridades sanitarias europeas. Hemos tomado la decisión de retrasar proactivamente el reparto de nuestra vacuna en Europa, dijo así el comunicado de la. Según los análisis, la vacuna de Johnson Johnson, al igual que la de AstraZeneca, funciona como una tecnología de vector viral, así lo explica los CDC. Contiene una versión modificada de otro virus, el vector, para darles instrucciones importantes a nuestras células. Estados Unidos con mayores niveles de vacunación contra pandemia, además de la vacuna de Johnson Johnson, administran los sueros creados por Pfizer y Moderna que usa la tecnología de mRNA, sin embargo, la fórmula de Johnson Johnson tiene el beneficio de solo requerir una dosis. Ahora, siendo consecuente, este anuncio no va a tener un impacto significativo en el plan de la vacunación, ya que la vacuna de Johnson Johnson representará menos de un 5% de las inoculaciones en Estados Unidos hasta ahora. Indicó en un comunicado Jeff Sienz, coordinador del gobierno para la pandemia estudios a nivel mundial con respecto a todos los laboratorios se hacen de manera preventiva destacando que no produzca efectos secundarios y por eso cabe aclarar que la vacuna de Johnson Johnson retrasó sus pedidos de acuerdo a lo sucedido en los últimos días pero esto no indica que salga del mercado. Todos los casos detectados son de pacientes mujeres de entre 18 y 48 años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 Y bueno, así hemos finalizado nuestras noticias. No se les olvide como siempre suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que estén al día con todas nuestras noticias y compartir ese canal con todos sus amigos y familiares en redes sociales. Recuerden que siempre los estamos leyendo. Para nosotros es muy importante la interacción que vamos a tener con ustedes. Y espero que tengan un feliz día o una feliz noche. Hasta una próxima. Chao chao.